¿Cómo están? Yo soy Mabel y esto es Maybelline. Hoy estoy súper emocionada Y no tienen ni idea por qué Les voy a decir por qué Hace unos días, güey, salió El MV de astro. Oh my god Amigos, no lo he visto y quise grabar reacción No les voy a estar poniendo el video Porque grabé reacción de Vincenzo Grabé reacción de... ¿Cómo se llama? De... Love me... Don't leave me loving you De Jackson Y YouTube me los... Me los bloqueó así, no los, no los puede ver nadie, güey, nomás yo. Entonces, pues, bloqueadísima de YouTube, amigos. Entonces, yo creo que voy a estar poniendo más las fotos de las partes donde, donde, donde me impactó más, porque la verdad, o sea, clausuradísima, YouTube me va a me, me bajar el canal, güey. O sea, y no llevo nada con este canal, entonces no quiero que me lo baje YouTube. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a reaccionar el video, no van a escuchar nada. Pero les voy a poner las fotos más o menos de las partes donde digo, güey, se la rifo. ¿Me explico? Bueno, a lo mejor sí escuchan, pero súper bajito. Entonces, ajá, ¿no? Amigos. ¡Ay! Estoy muy emocionada, entonces se los juro. Ya vamos a ver el envideastro. ¡Ay, qué emoción, amigos! ¡Güey, es que... No mal Güey. ¡Ah! Uno, ya me regañaron la vez pasada Que estuve hablando de Astro y me dijeron No es un wo, es uno Entonces, bueno pues el uno Se ve muy guapo Amigos, ya estoy esperando yo Para que con el pelo teñido Se los juro es su era, o sea, va a ser todo el reflector a Rocky porque, güey, o sea, es que se ve guapísimo, guapísimo cada vez. ay, no, no se no puede ser y este men también que está creciendo demasiado güey, yo no puedo, o sea, mírenlo, está creciendo demasiado tiene, güey tiene mi edad. o sea, es de mi gene, nació en el 2000, yo también nací en el 2000 por si querían saber, y este Algunos, o sea, Dios tiene Ay, Me he echó a salvar Dios tiene sus favoritos, güey, díganme Si sí si o no, porque la verdad yo siento que Dios Tiene sus favoritos, pero yo no soy una de esas. <risa> Otra pausa Para admirar esos outfits Tan malones de cuero Imitación cuero, no sé qué sea Pero Güey No, amigos, yo no puedo así, o sea, está muy perrón, está perronísimo. Yo, yo no puedo, güey, yo no puedo, ¿no? Amigos, es que vini con el pelo bueno, me llama que mi futuro. Uh, uh. ¿Vieron a Sana? ¿Qué? ¡Pasa, uh, amigos! ¡Qué imagen se carga! No puede ser, güey. Les dije, güey, les dije, es que eso era de Rocky. O sea, ¿vieron eso? Yo sé que lo vieron porque, pues, o sea, no mames, yo, estoy, yo soy la última que vio el pinche envi. Visual que se carga a Rocky. Ay, no, no, no, no. Amigos, es que este hombre es arte, es arte este muchacho. Póngale pausa, tengo que regresar a esto porque... Güey, ¿escucharon esa madre tan poderosísima? Demasiado, es, es un trabalenguas Escupí Güey, es que no puede ser Está genial Y luego viene el poder Sí, sí, oh, sí, sí, sí. Poderosísimo, poderosísimo, no, no, no, no, Todo poderosísimo. Eso no, es el, el, el, el, el. de MJ que uf, uf, madres es arte si ven como los italianos es arte güey desde Rise Up de, desde Aruisio dije no hombre, este hombre tiene un poder en su voz amigos que no soy este profesional en el canto esto les puedo asegurar no soy profesional pero güey o sea reconozco cuando alguien tiene buena garganta, tiene buenos pulmones y este cabrón los tiene. O sea, otro nivel, ¿qué no es? Otro nivel. Ya se va a acabar, no puede ser. Yo no quiero que se acabe. Yo no quiero que se acabe. Abdomen salvaje de Vinny entra en acción, amigos. Sí, claro que sí. Por si tuvieron la foto de Vinny en la estación de ejercicio, pero todas las arrojas le pusieron de que un vestido de 15 años. Yo le hubiera puesto a la señora esa que sale con un trapo así que le decía, ah, pues yo hubiera hecho eso. O no sé si lo hicieron, güey, pero estaría bien chido. ¡Que no puedo! ¡Wey! ¡Poderosísimo! ¿Qué es eso, carnal? ¡Wey! Es que, amigos, yo conocí a Astro chiquitos, así chiquitos, de que debut cuando los conocí tenían, ¿qué será? Como unos dos o tres meses de haber debutado. Yo llegué al fandom justo cuando... Cuando le pusieron nombre al fandom, vaya, o sea, yo no sabía que le habían puesto nombre al fandom, o sea, yo tenía la creencia de que, ah, voy a decir estos morritos porque pues están chilos, están guapillos, y, y me súper cautivó la canción de First Love o Innocent Love en To Be Continued, entonces dije, estos sí yo los sigo, güey, lloré con la canción de Lela, dije, no, no, no, y ahorita que los veo aquí, están grandes, ya crecieron. Siento, güey, es que estos otros tienen la dualidad para ser mis hijos. O sea, no, pero me quiero que entiendan a lo que quiero referir, ¿no? Que, o sea, para ser mis hijos, para sentirme un ellos, como para ser mis vatos. O sea, vean esa dualidad que tienen. Es uff, uff. Y tienen muy buenos bocados, muy, muy buena visualidad. Y es que, ay, gana, se lo juro, me gana, yo no puedo hacer nada objetivo porque a mí me dicen algo y yo me prendo como como fosforito, miren, así le hago, no es que amigos les voy a dejar el link abajo por si no lo han visto, como yo, que vayan a verlo y les den su, les dejen su like, su comentario, todo, güey, amigos, hasta aquí la reacción, espero que les haya gustado, espero que... Le den like, se suscriban, comenten. Les dejo mis dos redes sociales, las que uso más, para que vayan, me comenten, me agreguen, me digan, güey, tienes que reaccionar a esta onda. O les voy a dejar también, ¿saben qué? Les voy a dejar mi Telegram también, porque pues también uso Telegram. Así que si quieren contactarme también por Telegram, les dejo mi... ¿cómo se llama? Esta madre, pues, mi nombre de usuario. Para que, pues también, si, si, si sienten pena por alguna otra red social, pues no sé, no sé, algo güey Eh... Que vayan, me digan, tienes que reaccionar tal cosa o puedes dar opinión de tal cosa. No sé, amigos, lo que sea. Bueno, me mixes, hasta aquí el video de hoy. Como dije, espero les haya gustado. Y nos vemos, si Diosito quiere, el sábado. Bye, bye.